Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49. Los saludo en YouTube a los que me están viendo y en iBox y en Spotify a los que me están escuchando. Eh, como cada lunes, un placer saludarlos. ¿no? Nuevamente estoy grabando el lunes. Traté de esperarme lo más posible por todas estas noticias que se están dando y que ya se van a empezar a, a dar a partir de hoy y hasta el miércoles, ¿no? Sobre todo que es el, el, el periodo de, de esta agencia Libre Fuerte y vamos a ver qué, qué empieza a suceder. No, Ya hay noticias... Montonal de noticias Incluso el lunes pasado que subí mi podcast no Yo lo subí Y ya se estaban dando más noticias Entonces ha sido ha sido la locura Y se sigue dando muchos movimientos No nada más en San Francisco Sino en toda la liga no En toda la NFL se están moviendo un montón de cosas Como ustedes ya lo saben pero bueno, vamos a hablar de todo eso ahorita, rápidamente ya saben. Eh, eh, agradecerle a los miembros dorados de Canal 49, ¿no? Gracias a ustedes, todo esto, esto sigue caminando, seguimos avanzando, seguimos con el mejor canal dedicado a un equipo de la NFL en este país y en Latinoamérica. Canal 49, es gracias a todos ustedes, señores. este Ya el viernes pasado hice sorteo, ¿no? El buen chino RPG de Monterrey se llevó eh, el... el Póster de la invasión Niner, el póster de la invasión Niner directamente desde Los Ángeles, ya va a ir para allá carnal, eh, ya nomás lo quería presumir aquí y o sea, acabando esto de grabar esto me lanzo a, a, para, para que ya llegue a tus manitas y los chocolates con este vasito hermoso de los 49ers, todo... Todo aportación del buen Germán eh, de Club 49ers México, Oficial Chapters. Muchas gracias, hermano. Y gracias a todos los miembros de, de dorados de Canal 49. Ya saben que allá abajo está el botoncito de unirse. Está allá abajo, si lo están viendo en PC. Acá abajo, si lo están viendo en, en un móvil. Ahí se pueden suscribir. Y, y, y pueden seguir apoyando al canal. Y, y vamos a seguir haciendo eh, regalos cada mes, mes con mes, a los miembros dorados de Canal 49. Este, de aquí a que empieza la temporada. Y ya saben que la temporada, pues me emociono y empiezo a regalar más cosas y más chidas. <risa> Pero bueno... Redes sociales, ya saben, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy en Canal 49. No he streameado los últimos dos miércoles, he estado muy saturado de trabajo, de muchas cosas eh, que, que gracias a Dios están, están pasando. Este, pero ya este miércoles es promesa, promesa, lo, lo prometo a todos los Twitcheros ahí voy a estar ya este miércoles eh, nuevamente de regreso. Pero bueno, entremos en materia, miren, eh, bueno, antes de empezar, otra vez, perdón... Le quiero mandar un abrazote y un saludote muy, muy, muy, muy grande y una felicitación muy, muy grande también eh, a, a la gente del Club 49 ers San Luis Potosí que ya es un club oficial, ya recibieron su, su, que es afiliación o su reconocimiento ya oficial de San Francisco. Ya es un club oficial, es un chapter oficial de, de los 49. Felicidades allá a, a Larry C. <risas> eh, y a toda la banda de San Luis Potosí. Felicidades, cardales Qué bueno que ya son oficiales, ya, ya tienen su nombre nombramiento oficial como club de los 49ers Abrazato, Abrazote y go-niners a toda la banda de San Luis Potosí esperemos que siga creciendo el club la verdad es que me da mucho gusto ver todos los chapters, ¿no? sobre todo durante la temporada yo, yo me da mucho gusto ver sus fotografías, lo que me envían para la Faithful Mundial y todo esto eh, Qué chido ver a, a la gran familia que es eh, los 49ers y bueno, se uno una más oficialmente a eh, la familia 49ers San Luis Potosí felicidades carnales pero bueno <coughs> Ahora sí, vámonos con los temas. Lo último, la más calientita, la más reciente. Laken Tomlinson, ah, nuestro guardia derecho que yo pedía y rogaba y le, y, le, y le imploraba a los dioses que no se fuera, ya se fue. Ya es parte de los Jets de Nueva York. No, Formó un contrato por tres años, 40 millones de dólares, con 27 garantizados. No lo culpo porque pues, al final del día esto es negocio y siempre se van a ir donde haya más billete, ¿no? Entonces, se debilita más nuestra línea ofensiva, no solamente nos quedamos con, de, realmente de calidad con Trent Williams. Y bueno, Alex Mack, que ya está en las últimas de su carrera, ¿no? De ahí en fuera tenemos un problema en la línea ofensiva, no sé cómo vamos a hacer para rellenar todo esto, espero que en estos días se pueda traer gente eh, pues que nos pueda ayudar, porque sí, es un tema bien preocupante, porque ya miren, ya así, así como está la línea, eh, esté quien esté de coreback, se las va a ver más que negras, carnales. Está, está complicado esto de que se fue Lake en Tomlinson. Ni modo, suerte que le vaya bien chido. Allá en los Jets se reúne con Sala. Y pues bueno, ¿no? Entre, entre los Jets y los, y los Delfines nos están despelucando. Pero pues ni modo. Habrá que ver cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué elementos puede traer los 49? Ya sea ahorita con la agencia libre. Espero que durante Ahorita, espero yo que cuando estén viendo ya ustedes este, este, este podcast ya hayan pasado más cosas, ya tengamos mejores noticias. Obviamente no lo puedo hacer así como en vivo. Igual los podría hacer en vivo para, para tener la noticia más fresca. Pero bueno, en lo que hago esto, edito y todo eso, pues se va mucho tiempo, ¿no? Entonces esperemos que para cuando ahorita estés, estén ustedes viendo ya este podcast estén sucediendo buenas noticias para los 49 de San Francisco. Otra noticia. Eh, Nate Sotfield, ¿no? nuestro coreback de tercer equipo, eh, increíblemente para un servidor, pues fue vuelto a firmar por, no sé, creo que dos años y tres millones de dólares, algo así. Yo no le veo mucho sentido, <ríe> así como no vi sentido en la llegada de Bob Gris como coach de corebacks. Nate Sotfield, no sé por qué, no tiene las características de Trey Lance, no es un coreback con el que podamos sustituir a Lance, si es que Lance va a ser el titular, eh, pero los pues 49 lo aguantan, se lo quedan. Eh, nos lo quedamos más bien otro, otros dos añitos y pues a ver, no sé, luego estos contratos son bien raros porque si se va a quedar no le veo el sentido y luego resulta que ya cuando empiezan los training camps o cuando empieza la temporada los cortan y ya se fueron ahí tres milloncitos, ¿no? A lo tonto porque pues son todos garantizados, son totalmente garantizados los tres milloncitos que se le van a dar a Southfield. Y luego estos, este, este tipo de movimientos y operaciones son las que yo no nunca he podido entender, no nada más de los 49, sino de, de, de en general en la NFL, no sé por qué pasan estas cosas, no sé si hay intereses ahí ocultos o qué, pero bueno, Nate Southfield, jazz yes, 49 ers en teoría un par de anich, añitos más. Otro que se firmó fue Demetrius Flanagan Foles, ¿no? este linebacker que ha se servido ahí como derrotación. No lo ha hecho tan mal, obviamente no es un Drew Greenlow, no es un Fred Warner, pero pues es, ahí le ayuda a darle profundidad a la, a la, a la posición. Era de estos agentes libres de restringidos que pues era muy, muy difícil que se fueran. Ya se quedó, hay una lista por ahí también. Ya el jueves les daré una lista de los jugadores, más o menos haremos un resumen de lo que ha pasado en este periodo. Lista de jugadores que ya se firmaron, ¿no? Por ahí ya Michael Hasty, Flanagan Foles, Nate Sutfield, algunos más. Y los coaches, los, los, los movimientos de coaches y los co-coaches que se han estado contratando, que también es una listita ya un poquito ex extensa. Pues por esta situación de que se nos fueron ya bastantes coaches, ¿no? entonces, bueno, ya el jueves hablaremos de eso y de lo que vaya sucediendo en la agencia libre. Entonces, pues sí voy a tener que estar trabajando a marchas forzadas, tendré que aguantar lo más que se pueda para poder realizar el, el programa del jueves para saber qué movimientos se van a dar de aquí al miércoles. Pero bueno, Flanagan Full yes, ya son 49ers también. Eh, y pues bueno, bienvenido de vuelta La verdad es que si sí es alguien que ayuda en la rotación de, de los linebackers En situaciones, por alguna lesión O para darle descanso de repente a algunos otros ¿no eh, ¿Qué más? Pues bueno, las noticias fuertes no Desde la semana pasada que se empezaron a dar Esto ya nada más es a refrescarles la memoria Porque ya todos sabemos todo lo que se dio eh, Aaron Rodgers pues ya Es empacador Por otros cuatro años me parece Y no sé cuántos, 200 millones de dólares Es el el, el contrato más caro que se ha dado cada vez. Ya ven que cada año siempre es un récord, ¿no? Entonces pues, pues es el jugador más, mejor pagado de la NFL. Aaron Rodgers cuatro años y 200 millones de dólares, señores y señoras. Entonces ya todo ese humo y toda esa paja y, ese, y todo ese ruido que se estaba queriendo empezar a hacer a, a, a, en torno a Aaron Rodgers, pues ya chafió. Aaron Rodgers ya, ya es empacador y yo creo que ahí va a terminar su carrera. Eh, ¿Quién más? Russell Wilson... Eh, pues sorpresivamente, para muchos, eh, un, otros ya lo veíamos venir, ya se había hablado mucho de esto. Russell Wilson se va a los broncos de Denver, ¿no? El córdoba el, el, el que tantas eh, canas verdes nos sacó en sustancia en Seattle. Abandona a los halcones marinos y se va a los broncos de Denver. Este, pues miren, eh, yo no sé ahí, pero la neta, sí, los, los, los hijos sacaron una buena tajada. Se llevaron dos primeras rondas. Dos segundas rondas, eh, una quinta ronda y, y, y tres jugadores: eh, Noah Fant y Drew, Drew Luke y otro más por ahí. También dieron una cuarta, ¿no? Los hijos, Pero yo creo que se chamaquearon a los, a los Broncos. No es que Russell Wilson no lo valga, pero sí fue mucha lana, ¿no? De repente ahí, este, perdón, de repente ahí si ven algún corte, pues es que estoy grabando en el día por esta situación de estar esperando las noticias. Entonces de repente se meten ruidos, pues los voy a tener que mochar y los voy a tener que editar para que no se metan aquí en el video, pero bueno, eh, continuamos con eso de, de, de, de Russell Wilson, pues ya, miren, no, no lo vamos a encontrar ya dos, dos veces en la temporada, pero este año sí nos toca jugar contra Denver, entonces ahora no lo vamos a encontrar, pero con los broncos, al menos este año, o sea, no nos quitamos por completo de encima a Russell Wilson, que va a estar con los broncos de Denver, y esa fue una de las noticias bombas eh, de, de, de este off ¿no? Yo... Creo que todos siempre vamos a ubicar a Russell Wilson con los halcones marinos, independientemente de que termine su carrera en Denver o en otro equipo. Creo que siempre va a ser un halcón marino. La verdad es de los mejores corebacks que, que, que de esta generación. Eh, por ahí no se pudo llevar otro anillo por cosas, pero creo que es uno de los mejores corebacks que ha dado esta generación o esta última década en la NFL, ¿no? No le deseo suerte. Este, la verdad es que ya me da igual lo que pase con Russell Wilson, este, nosotros a lo nuestro ¿no? y pues la más reciente en cuestión de corebacks pues miren si, si, si Pittsburgh parecía un, uno de los destinos que podían eh, ser para Jimmy Garoppolo pues ya chafió porque resulta que firmaron a Michel Trubinski. <ríe> Mitchell Trubinsky, que yo no sé, este, miren, yo recuerdo aquel draft, no sé qué, qué año fue, 2017, me parece que fue, ¿no? Cuando llegó, cuando era el primer año de Lynch y Shanahan y los osos movieron todo y, ven, y nos vendieron ahí el alma para poderse llevar a Mitchell Trubinsky y nomás no resultó. Ahora resulta que se va a los acereros de Pittsburgh y yo no sé los acereros. Si sí, sí le están apostando a su futuro con Trubinsky... ...o solamente es un coreback de transición. Yo siento que va por ahí. Pero bueno, Trubinsky se va a los acereros de Pittsburgh... ...y pues Garópolo ya no. Un destino menos para Garópolo. Eh, se están moviendo mucho las cosas. Yo no sé, Garópolo, ¿dónde va a terminar? Su operación al parecer fue un éxito o no al parecer. Dijeron que su operación del hombro fue todo un éxito. Su recuperación pues era buena. Entonces Garópolo puede ser que suba sus bonos. Y están diciendo... Eh, que probablemente a, a Garopolo todavía no sabemos, ¿no? Es más, igual ahorita ya, lo, ya se dio la noticia de que lo cambiaron o no. Pero dicen que podrían esperar a hacer el trade hasta los training camps. No ahorita en la agencia libre, sino ya que empiecen los training camps, podría ser cuando se arme eh, el trade por Jimmy Garopolo, ¿no? Pero pues ya veremos. Ya veremos qué pasa con el señor Jimmy Garopolo. Por ahí está la opción de Indianápolis, ¿no? Toda vez que también otra de las noticias que se dio... Carson Wentz, pues nada más le duró un año el gusto a los Colts, y ya se fue al Washington, al Washington, perdón, a los Commanders. Ahora me tengo que aprender el nombre de los Commanders. Los Commanders de Washington se fue a Washington, el señor eh, Carson Wentz, y los Colts andan sin coreback. Podría ser una de sus opciones. La otra, pues miren, no, no, no, el caso parecía ya cerrado, no, tanto de garópolo como de Brady. Yo pues juraba que Garópolo ya se iba, ¿no? Hasta le hice de ahí su, su despedida. Resulta que pues todavía existe la posibilidad de que igual y Garópolo se quede un año más. Ya, los había, ya lo habíamos platicado. Y ahorita con la noticia bomba que se dio del señor Tom Brady, con, con, que implanta otro nuevo récord, que ahora es este, el retiro más rápido de la historia, ¿no? De duró un mes, un poquito más de un mes, anunció su retiro previo al Super Bowl y justo a un mes del Super Bowl anuncia que regresa a jugar, que siempre no, que siempre se aburrió de la vida junto a una supermodelo y sus hijos y el señor regresa a jugar su 23 ava temporada. ¿eh? Porque, ojo, no dijo que regresa a jugar su última temporada, dijo que regresa a jugar su 23 a temporada en la NFL. Lo cual pues, puede causarle mucha alegría a muchos Puede causarles eh, un fastidio a otros. Como sea, él dice que va a regresar con los bucaneros de Tampa. Miren, se fue a, a, allá a Inglaterra a hablar con el mero mero. Por ahí se encontró hasta con el bicho, ¿no? Con, con Cristiano Ronaldo. De esto, ahí hay una teoría. Yo no sé qué tan cierta puede ser. Yo sigo dudando que, que Brady llegue a los 49. Pero por ahí hay una teoría que dice... Tom Brady fue a hablar con el mero mero porque obviamente quiere regresar... ...pero su intención no es jugar con los bucaneros. Esto obviamente abriría la posibilidad para buscar un trade. ¿Con quién? Pues con los 49. Pero tenía que hablar con el mero mero para que esto se pudiera dar. Él tiene que anunciar que regresa a jugar con los bucaneros... ...porque obviamente los bucaneros tienen sus derechos. Él no puede decir, ah, voy a regresar a jugar con tal equipo. ¿no? En lo que él quiere hacer, el movimiento que él quiere hacer... ...tiene que jugar con los bucaneros, tiene que regresar con los bucaneros pues para que los bucaneros después busquen hacer una transacción que podría ser ahí de lo que se ha estado hablando de este movimiento de Garópolo a Tampa y Brady a San Francisco. Bruce Arians dijo yo quiero cinco primeras rondas, Cuarentena, no tenemos primera ronda en dos años, entonces eso lo veo muy complicado, ¿no? Dicen que porque Shanahan no fue al Combine y están hablando, armando ahí toda una teoría... Bien, este, bien de alienígenas ancestrales. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que va a regresar y va a jugar con los bucaneros. Pero por ahí están hablando de que en realidad todo es... Este movimiento está armando para que llegue a los 49 Yo la neta, yo Pablo lo dudo mucho. Yo no creo que eso vaya a suceder. Sí sería el movimiento como adecuado para Brady... Toda vez que lo que quiere es ganar y los 40 no están puestos para ganar. Yo creo que los bucaneros ya se empezaron a desmantelar. Yo no creo... Si quiere regresar, quiere regresar a ganar. No a, no más a jugar. Pero bueno, ya veremos qué pasa ahí, ¿no? Los destinos de, de Garopolo todavía tendremos que saberlos. No sabemos ahorita los que están más fuertes. Y por descarte, pues solamente queda Indianápolis. Probablemente Tampa Bay. Ya veremos ¿Qué pasa? Eso es eh, pues como las noticias más, más bomba que sucedieron, sobre todo en cuestión de corebacks. Ahorita todavía tendremos que ver qué sigue saliendo. Miren, Khalil Mack, este, este, este super linebacker, ya aterrizó con los, con los cargadores y ahí eso va a ser bien interesante ver a Joey Bosa con Khalil Mack. Eso sí va a estar bien denso y nos toca jugar contra los cargadores. Entonces, híjole, para colmo, ¿no? Se va para allá y va a estar bueno eso. Bobby Wagner también de los Halcones Marinos. Fue liberado, de plano lo corrieron, ¿no? o sea, ni siquiera lo cambiaron. Yo no sé ahí qué pasó, por ahí dijo Bobby Wagner que él no la veía venir, pero yo no sé si los Seahawks lo hicieron también como con toda la intención de, como un agradecimiento y decirle mejor te corremos para que tú puedas escoger dónde jugar, ¿no? En lugar de hacer un trade y colocarlo donde además le conveniera al equipo. Como haya sido, creo que no lo tomó muy bien Bobby Wagner por ahí también se está hablando de que San Francisco podría estar buscando, podría estar interesado en este señor, ¿no? en, en Bobby Wagner, que pues yo no sé, porque es linebacker central, ya tenemos linebacker central, que es Fred Warner, y son el 54 los dos, ¿quién va a querer renunciar a su número? Entonces, yo tampoco creo que te aterrice acá. Miren, siempre se habla de que San Francisco está bien interesado en tal jugador, y bien interesado en Marqués Marqués Scatling, ¿no? el receptor de los, de los empacadores, también ya fue liberado. Ah, pues que los 49 también están interesados. Y Sadarius Smith también ya lo cortaron los empacadores. Ah, pues que los 49 podrían estar interesados. Entonces, siempre, si se acuerdan, desde 2017 los 49 siempre están interesados en todos, pero no firman a nadie. Entonces yo no me creo todo este humo. Los 49 no son... O esta directiva no ha mostrado ser de ese tipo de, de, de, de, de... Sí, de hombres que firman agentes libres así. Entonces yo dudo que cualquiera de estos nombres puedan llegar <coughs> perdón a la bahía eh, también otro de los que se está hablando es de Frank Clark no también ya los, los los jefes lo dejaron ir Frank Clark que la neta es de los mejores tackles de la NFL estuvo eh, con Seattle o con Kansas City eh, pero pues tenemos a, a, a, a este Jabón Kinlow ¿no? entonces pues yo no veo por qué tendríamos que traer a Frank Clark si tenemos a Jabón Kinlow y en teoría pues es eso y si lo vamos a tener de suplente eternamente a Jabón Kinlow pues entonces no tiene sentido yo creo que traer a Frank Clark sería nunca saber realmente para qué nos va a servir este, Jabón Kinlow entonces yo ese tampoco lo veo muy probable DJ Reed este... Esquinero safety de los Seahawks, que estaba con los Niners, estuvo con los Niners 18-19 y luego se lo llevaron los Seahawks y allá sí jugó chido y ahora también parece que hay interés de los 49. Miren, yo creo que hay un montón de humo, pero bueno, ya veremos en qué termina todo esto, ¿no? Y, y pues miren, por último también porque las noticias se van a dar en estos días, no tiene caso que yo aquí me ponga a decir y a especular un montón de cosas que pueden pues, suceder, este... Pero por último, pues se está hablando de que si, si los 49 se logran deshacer de Garópolo, eh, corren ya a Dee Ford aunque se lleve lo que se tenga que llevar. Y, y por ahí también hasta Ari Garmset los 49 podrían tener otros 42 millones por encima de los 208.2 millones que ya se dieron a conocer que serán el tope salarial para esta temporada 2022-2023 de la EFL. Estamos hablando de casi 250 millones que podrían tener los 49 para hacer ciertas operaciones, sobre todo contratos que necesitamos. Bosa, Divo Samuel y por ahí traer línea ofensiva. Ahorita, si ya era prioridad la línea ofensiva para mí, ahorita es más que urgente porque sin... ...sin, sin Leiken Tomlinson... ...esto ya bailó Berta señores... ...neta... ...¿qué vamos a hacer Trent Williams? No puede bloquear a todos... ...y, y, y Alex Mack ya fue... McClinchy, si yo no creo que vaya a ser... ...a regresar a ser el gran liniero... ...tal vez en, en, en bloqueo de corrida... ...de zona... ...pero protección de pase nomás no... ...en el guardia derecho... Te, ...seguimos teniendo una bronca... ...perdón Leiken Tomlinson guardia izquierdo... ...perdón se, se me cruzan los lados... ...en el guardia derecho no tenemos a nadie... Y esto está peligroso Entonces a ver, ojalá yo cruzo dedos Porque la línea ofensiva sea la prioridad Del perímetro sí, pero me urge ahorita ya más La línea ofensiva señores Todavía no sabemos qué va a pasar Con K.G. Williams que también Seguramente es por alguien que van a Van a buscarlo y lo van a querer Y no me extrañaría que también aterricen los Jets Tienen lana Y, y el señor Robert Salah pues ya lo conoce Entonces no sé Y este Y pues a ver Miren, ya, ya, ya no sé, yo, yo, yo espero que esta agencia libre esté buena y parece que no empezó muy bien para nosotros, pero bueno, a ver qué pasa, mucho chisme, hay muchas cosas ya en, en, en estas horas y en los siguientes dos días vamos a seguir sabiendo qué pasa, cómo se mueven las cosas, quién se queda, quién se va, eh, quién podría llegar, pero bueno, eh, nada más que agregar, vamos a aguantarnos y ya hablaremos de más cosas porque en estos días se dan todas las noticias, señores, eh, Nuevamente los invito a que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, ya somos más de 80, gracias, muchas gracias señores, de verdad, este, este canal sigue funcionando gracias a todos ustedes y toda la chamba que me avento aquí, más mis actividades y mi trabajo, ya me estoy volviendo loco, pero no importa, aquí seguimos, eh, redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, eh, en Twitch, Canal 49 el miércoles, prometo que ahí voy a estar, no importa, si tengo mucho trabajo voy a estar ahí en Twitch el miércoles con toda la banda twitchera, que les aviso que ya voy a acabar con ese grupo de WhatsApp. Porque nomás no está funcionando. La neta es que nadie participa. Y ya no los veo yo en Twitch. Entonces esto ya se acabó señores. Ya después veremos cómo hacemos otro grupo. Pero voy a terminar con ese grupo de WhatsApp. este ¿Qué más? Um, pues bueno. Ya saben que les mando un gran abrazote A todos cuídense mucho. Ya estamos en verde. Pero no nos aloquemos. Porque si no nos regresamos. A donde estábamos. Entonces bueno. Abrazos señores, los dejo con los miembros dorados de Canal 49, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners.